la Corporación Cultural de Recoleta festejando los primeros cuatro años de existencia en la Universidad Abierta, proyecto que se sustenta desde luego en el trabajo voluntario de nuestros eh, profesores, amigos y aliados en el apoyo y colaboración de la Municipalidad de Recoleta, proyecto que forma parte de la gestión innovadora que encabeza el Alcaldejado ¿eh? y que, junto a la farmacia, la óptica, la inmobiliaria, ha procurado recuperar para los municipios la labor de gobernanza y ha abierto la esperanza de que es posible disputar la el mercado y a sus lógicas eh, excluyentes, la posibilidad de buscar otras alternativas. Eh, me motivó eso de que la palabra abierta y los cursos que entrega para la formación en distintas habilidades que nosotros podemos ocupar que vamos entregando a la comunidad. Me encanta el, el devolverle a la comunidad las cosas que yo aprendí a lo largo de mi carrera. Entregar herramientas a las personas para su desarrollo personal y profesional. Han sido cuatro años de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje también para nosotros como equipo de la universidad. Lo que a mí me gusta, me motiva, es ver cómo podemos lograr transformar eh, realidades, contextos, eh, no solo personales, sino ya es trascender y llegar hacia esos espacios desde una visión crítica, una realidad eh, que se construye desde lo local. En primer lugar, desarrollamos estudios que tienen que ver con distintos programas, planes o iniciativas municipales, eso por un lado, y también poder eh, brindar un espacio de cobijo y desarrollo a, también al mundo académico y no académico que está interesado por desarrollar eh, líneas o enfoques de investigación eh, poco tradicionales. Cuando surge la UAR, llegan a nuestra oficina a contarnos del objetivo que tenía esta universidad. Venía a ser una amistad muy provechosa y desde ahí decidimos eh, trabajar en con... Bueno, En términos de innovación, no existe ninguna otra universidad abierta sin estas barreras que nosotros sabemos que existen en nuestra sociedad por las desigualdades sociales. Disponer de este conocimiento que le pertenece además a la ciudadanía, entonces ahí vamos vienen encaminados. El impacto que estamos provocando en las personas yo creo que es algo que las universidades en general no hacen, porque están formando profesiones. Nosotros estamos entregando herramientas a personas y eso es distinto, es súper distinto. La universidad y los cursos me entregan una visión más amplia de cómo poder llegar a entregar los conocimientos que uno tiene y enriquece lo que yo ya tenía para poder entregarlo a los demás. Eh, también dándole o conquistando un lugar que es eh, relevante hoy día como espacio contrahegemónico, podríamos decir, de construcción de conocimiento. Y me encantan los alumnos porque son gente que es entusiasta, tiene ganas de cambiar, tiene ganas de aprender, tiene ganas de moverse y hacer cosas por sí mismo y por los demás y desearle el mayor de los éxitos la continuidad, eh, la proyección del trabajo y la profundización del trabajo y de la mano evidentemente eh, de todo lo que nuestra universidad puede aportar también a este maravilloso proyecto. Y lo que vemos para el futuro es consolidarnos como la primera universidad comunal, nacional e internacional que nace en Chile desde Recoleta para todo el